En la vida, como en el deporte, visitan Irolean besala, Compañerismo, Lagunta tasuna, Inclusión, Gizar Terasea Igualdad, Verdintasuna, Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua,